me engañó Con un peso y cuatro reales Se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales Se me fue y nunca volvió Santiago me voy Con los aires de mi canción Santiago me, me voy Con los aires de mi canción Llevándose el la deña, Aquí dentro del corazón Llevándose el la deña, Aquí dentro del corazón ¡Dice! Ahí, que no que me dejas, dejas pasar Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Que yo solo machetas soy yo te puedo liquidar ¡Uy! Ay, si sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugada Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra que lo baile la señora Rosita y por este hermoso bautizo de nuestros niños vamos a Kenia, Frank y también Luciana y Carlitos y la familia Chamo y Jara eso es con su eso abierto Sureño. Y rey! ¡Está en el foratero. Si dentro del alma la imagen tuya se me ha pedido, si dentro del alma la imagen tuya se me ha pedido, hasta bolitita mía, no seas salsa morada, mira que te mato un beso, cada que me da la gana. Ya, parece que gata mira chulita del eucalipto. Aplausos, muy bien. Ahora sí, ya pueden pasar a rehidratarse y a, y a brindar también, por supuesto, por esta ya entrando la noche linda con esta gran familia que hoy estamos.